Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nicotecnia. Como ustedes saben, esta es una continuación del video de eh, lo que es animación. Vamos a ver ahora la, la primera parte de cómo animar, por ejemplo, en este caso va a ser una pelota, algo bastante simple. Lo que quiero que hagamos es que, bueno, espero que hayan visto el video anterior donde muestro para configurar el espacio de trabajo. Es importantísimo eso, porque como pueden ver ahora, yo... Eh, tengo, bueno, más herramientas voy a volver a ponerlas como las tenía antes porque esto lo suelo cambiar todo el tiempo y te la muestro también de paso en, acá arriba en ventana tenés la opción de espacio de trabajo y el espacio de trabajo te viene así por default este es tu trabajo común eh, tu espacio de trabajo, perdón que te viene por, este, por primera vez y desde espacio de trabajo, ventana, espacio de trabajo tocas acá animación te viene preparado para eh, todas las herramientas de animación pero vos podés modificarlo como lo voy a hacer yo ahora esta que es la herramienta timeline o línea de tiempo que es la más importante voy a hacer clic por acá la voy a llevar por acá arriba y la voy a colocar como por acá al costado porque me interesa verla constantemente acá es donde vamos a animar esto que dice acá animation animación, también es importante así que lo arrastro por acá arriba lo pongo por ahí y ahí ya me estoy armando de mi espacio de trabajo espectacular lo que voy a hacer a continuación es activar esto que está acá, que es como una cebolla que es exactamente una cebolla toco ahí toco ahí, toco ahí <ríe> no, sí lo tenía acá, ahí está, no lo veía bien, y aparece esta ventanita que nos va a ayudar a animar ahora le voy a decir cómo funciona, listo bueno, ya más o menos estamos armaditos por ahí, espectacular bueno las capas se los había comentado esto en el video anterior. Pero lo repasamos medianamente rápido por acá. Las capas son... Paren eh, que... No sé por qué... A ver... Se, ah, ahora sí. Ahí se ve mejor. Bien. Las capas son como hojas de un libro. Mientras más capas hay, más cosas podemos poner de forma ordenada. Así que... Ustedes van a tener así seguramente el background. Que es como el fondo o la mesa de trabajo. Digamos que es como la, la tabla de madera. Y las capas. Y acá abajo pueden crear capas nuevas. Yo veo... En esta le voy a poner... Pelota, doble clic y le pongo un nombre pelota. Y acá voy a dibujar o voy a hacer la animación de la pelota. Con este de acá creo una capa nueva y le voy a poner fondo. Que va a ser como el paisaje. Lo puedo arrastrar por acá debajo. Ahí está. Y va. acá voy a pintar el fondo y acá voy a pintar la pelota. Listo. Fíjense que acá a la derecha nuestro timeline o línea de tiempo. También tiene, o sea, se generó lo mismo que tenemos acá atrás. Acá a, al costado digo. Tenemos pelota, tenemos fondo. Depende en qué capa estemos parados dibujando Va a ser en esta línea de tiempo Donde se va a generar la animación Así que muy, muy atento con eso Mucho cuidado con eso Listo, vamos a lo nuestro entonces Acá arriba vamos a elegir nuestro pincel o la tecla B de Brush en, en el teclado Que Brush significa pincel en inglés Después les enseño inglés ¿No soy bueno? Dígamelo en los comentarios <ríe> Me divierto solo, bueno Acá arriba tenemos los colores, negro y blanco. Si hago clic en el negro, puedo cambiar el color, por ejemplo un rosa. Y si hago clic en el blanco, puedo elegir también otro color. Por ejemplo, a ver, cambio acá nuestra rueda de color verde. Ok. Pero, ¿qué pasa? El color de arriba es con el que voy a pintar. Y el de abajo está como de, de ayuda, por si toco esa flechita, me lo cambia. Para pintar, no tienes que estar eligiendo los colores todo el tiempo te va a pasar que te vas a confundir constantemente con eh, la pintura o alguna cuestión, alguna cosa y para recuperar lo que hiciste antes o volver hacia atrás simplemente vas a editar y esta opción la primera, deshacer y vas hacia atrás en, en el tiempo la otra opción que te recomiendo si no es usar esta herramienta que está acá esta que está acá que elegís un pedazo que quieras borrar y simplemente con el botón del teclado suprimir que es el de borrar borras y ya está para eliminar esta selección que es importante eliminarla hace clic acá afuera y listo si no de acá arriba seleccionar deseleccionar para que una selección común es importantísimo chicos ahí está deseleccionar que siempre que usen algo de seleccionar así después vengan acá y lo deseleccionen si no van a tener algún problema con eh, trabajar con este programa este y cualquier otro que tenga esto de selecciones bueno listo esas son las dos formas de borrar, editar, deshacer o este que está acá es un lacito, es un lazo o herramienta de selección, seleccionas y borras. Chao, listo. Ok, arranquemos a animar entonces. Vamos con el pincel. Ah, tengo que sacar esto todavía, ¿no? Me he olvidado. Para deshacer, deshacer, deshacer. De paso lo usamos. Deshacer, deshacer. Vamos, deshacer. O Control Z también pueden hacerlo en, en el teclado vamos, ahí está, listo, bueno, ahora sí y quiero los quiero colores comunes así que toco este, este, estos cuadrados blanco y negro así se ponen los colores por defecto blanco y negro, listo ok, bueno, estamos parados en la pelota en, el, en la capa que se llama pelota tenemos un pincel común estamos en, el, en la línea de tiempo, en el frame o eh, fotograma, cero y vamos a empezar a animar bueno, comenzamos, hay que configurar esto que está acá a la derecha que le decías la línea de tiempo cada uno de estos cuadraditos se le dice fotograma, si no te acordás ahí dice, mira, fotograma fotograma es una foto, justamente eso solo que se le dice fotograma en animación Acá, la de, acá nos dice en qué momento de la línea del tiempo estamos. Estamos en la línea de tiempo del, del, del fotograma 0. O, o el momento 0. Si ponemos acá, nos figura el 1. Ponemos acá, nos figura el 2. Y así todo el tiempo. Acá en inicio es cuando inicia la animación. Y acá es cuando finaliza la animación. Así que yo esta la voy a hacer de. Eh, la voy a hacer rápida, de 12. De 12. ¿De 12 de qué? De 12 frames. O fotogramas, frames es fotograma en inglés, es lo mismo bueno, lo hago de 12 ¿listo? si muevo hasta acá vas a ver que tengo 12 si yo pongo más acá van a, van a ver más fotogramas, más imágenes bueno de hecho figuran por ahí pero no va a respetar hasta 12 ahora sí, pero más le pongo más lo va a poner por ahí así que vamos a hacer una animación que empieza en 0 y termina en 12 bueno, empecemos en el frame o fotograma 0 me paro acá en el cero, con el pincel con negro voy a pintar acá arriba un círculo con la idea de que sea una pelota lo que voy a hacer ahora es ir al frame 6 acá está y darme cuenta de lo siguiente son, son 12 cuadros 12 fotogramas con los que vamos a trabajar la pelota va a comenzar acá, va a rebotar y va a volver hacia arriba, su punto original. Entonces, si empieza en 0 y termina en 12, y la pelota empieza arriba y termina arriba, quiere decir que el fotograma 0 es el mismo en el que termina en el 12. No te hagas problema, si no entendiste, vos haces lo que yo hago. Dibujé la pelota en el 0, clic derecho acá, vamos a copiar en el portapapeles, acá esta opción, me vengo hasta el fotograma 12, acá, clic derecho pegar desde el portapapeles ahí se pegó en el fotograma 0 y en el fotograma 12 está el mismo el mismo dibujo ahora vamos al fotograma 6 acá, vamos a insertar un fotograma vacío que es esto que está acá, para que no haya nada como ves ahora y vamos a dibujar acá abajo la pelota que está como rebotando listo Ahora fíjate lo que pasa. En el 0 está arriba, en el 6 está abajo y en el 12 acá está, bueno, debería estar arriba. Vamos a copiar de vuelta esto. Copiar en el portapapeles. Venimos acá. Pegar desde el portapapeles. Ahora sí me hizo caso. Mirá, tenemos 0, 6, 12. Esa es toda nuestra animación. ¿Qué hay que hacer? Bueno, completar en el medio lo que queremos vamos al fotograma este número 1 acá está el número 1 y vamos a pintar bien vamos a pintar pero para hacerlo bien y acá síganme en el paso a paso tenemos que crear tocar este botón que está acá que es crear un fotograma o un, eh, un cuadro de acá vacío porque si no va a quedar esto pintado y necesitamos que esté vacío ahí está vacío ¿Por qué es esto porque esto comienza así, sigue otro dibujo distinto, sigue otro dibujo distinto, hasta el final. Si no, si no ponemos fotogramas de este vacío, va a ser un gran problema. Así que vas a ver cómo lo hago ahora en el paso a paso. ¿Listo? Listo, vamos a dibujar. Pero, ¿dónde dibujo? Si no me acuerdo lo que había antes. ¿Qué problema es esto? Bueno, para eso tenemos esta lamparita que está acá. Que activamos la lámpara y nos muestra los cuadros anteriores y siguientes. El naranjita que está acá es el cuadro anterior. Entonces, el negro es el cuadro actual, el rojo es el cuadro anterior, el verde es el cuadro que viene mucho después. Bien, estoy en el fotograma 1. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a dibujar la pelota, la continuación del movimiento de la pelota. Excelente. Vengo al fotograma número 2. Creé un fotograma vacío. Fíjate que ahora está en eh, naranjita. Bien, toco acá y dibujo. El siguiente movimiento. Vengo al 3. Creo uno vacío. Creo el siguiente movimiento. Me quedo un poco chanfleado ahí. Vengo al 4. Un fotograma vacío. El siguiente movimiento. Ahí está. Vengo al 5. Acá me dice el 5. Creo un fotograma vacío. Voy a acomodarme acá en el espacio. Siguiente movimiento. Ahí está en el 6 no hace falta porque ya lo puse voy al 7, fotograma vacío y acá vuelve hacia arriba, rebota ahí vengo al 8, fotograma vacío pinto vengo al 9, fotograma vacío corro esto un poquito para acá, que se vea mejor ahí está, pinto vengo al 10 fotograma vacío Pinto. Ah, debería hacerlo como más... Eh, más hacia arriba porque si no... No me va a gustar. Bueno, voy, voy a deshacer. Voy a deshacer este. Voy a deshacer este también. A ver cómo queda. Tengo acá. Tengo acá. No, este... Este lo quiero borrar. Vamos a borrarlo. Ya que estamos... Elijo todo esto que está acá. Y lo borro con suprimir. Toco ahí al costadito. Ya está. Bien. Acá. Más arriba lo necesito Este es el cuadro 9 Bueno, más arriba A ver Por ahí puede andar Creo yo, sí Vamos al 10 Cuadro vacío Al 10, sí Acá me gusta más Cuadro 10 Más arriba Ahora sí Cuadro 11 Pongo uno vacío Pinto por acá Y listo El cuadro 12 ya estaría llegando arriba Listo ¡Uh! Qué trabajo Bueno y ahora voy a desactivar esta bombillita de luz Para que no me muestre eh, el antes y el después de, lo, de los dibujos Me acomodo por acá Y vamos a darle a la magia Bien eh, Vamos al fotograma número 0 Ahí está Tenemos el inicio en 0, el fin en 12 Y le voy a dar play, vamos Pum, rebota, rebota y vuelve, rebota y vuelve, rebota y vuelve Bueno la animación es muy cortita tenemos 12 cuadros mientras más larga es más fluida va a ser la animación pero hay un pequeño truco que si yo le, caso, le, le cambio acá en vez de 24 le pongo 12 va a empezar a cambiar la velocidad ahí se puede ver un poco más fluido casa de fotogramas 12 ahí está y si le voy cambiando se le pone ahí un poquito más lento bueno ¡Tan, tan ¡Listo! Ahí tenemos nuestra primera animación ¿Qué les recomiendo yo? Bueno, esto lo, lo voy a guardar, para que voy a tocar pausa acá Voy a, ir a archivo, voy a guardar como Elijo un lugar en la, en la computadora y lo guardo Ya lo había guardado, lo vuelvo a guardar, ahí está Importante guardarlo, no, nunca se olviden de guardar los proyectos Y listo Bueno chicos, a partir de acá es probar, ¿sí? Probar de, de, de hacer sus, sus animaciones. Ahora, en cada uno de estos cuadros, yo podría venir acá a esta pelota y dibujarle. Por ejemplo, podría dibujarle una cara a la pelota. Cara número uno. Acti ah, activo con la bombillita esta a ver cómo venía. La cara número dos sería como así. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿eh? Así... Y la, la boca se le va como... Transformando. La número 3. Así, como que... ¿Qué está pasando acá? ¿Me están rebotando? Fíjate, ahí desactiva la luz. Y fíjate cómo la animación... Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. ¿Sí? Lo mismo para ponerle... No sé. Eh, ¿Qué te puedo decir? Para ponerle... Colores no sé, pelo, ponerle un cuerpo, lo que quieras. Es una guía que te permite ir complementándola si querés. Y además, en la capa fondo, esta que está acá, podemos pintar un paisaje, podemos agregar capas y podemos en cada uno de estos otros exactamente lo mismo. Animar, o sea, lo mismo que hicimos para pelota, hacerlo para, otros, para otras cosas. Un pájaro que pasa por ahí, agua que se mueve, un auto que pasó... Con exactamente el mismo principio. Pero lo ideal es hacer la animación. Mira, hasta, hasta el fotograma número 3 se veía la carita. Podría continuarlo y como que la, cara ten, como que la pelota tiene una cara que al rebotar al piso podría estar como ¡Ah! Como que me dolió. Y listo. Y esto le vas agregando cada vez más contenido, más cosas y va tomando más forma. Este es como el esqueleto. Después le vas agregando las cosas y así toma el resultado final hasta acá lo voy a dejar listo Mira, me quedó la carita justito ahí bueno chicos espero que se haya entendido si no vuelvan a verlo y que hagan por lo menos una pelota rebotando después lo que se animen a hacer va a quedar en ustedes y en su creatividad espero ver sus trabajos envíenme eh, a mi mail o, o por acá o como ustedes quieran sus proyectos sus trabajos me encantaría ver que, a qué le dan vida y ya les digo esta es una de las tres formas para animar ¿sí? después Vamos a ver las otras. Con esta empezamos, damos el, el primer paso. Así que espero que les haya gustado, servido. Y como siempre les voy a decir que no se, no se, no se pierda, <risa> no se pierda en los próximos videos. Y que si quieren aprender algo en particular, que me lo dejen en los comentarios. Que si lo sé, se los enseño. Y Si no lo sé, lo aprendo y se los enseño también lo mismo. No se nos puede escapar nada. Acá la creatividad. Es nuestra <risa> Así que bueno, espero ver muchas cosas creativas Y nos vemos en el próximo video, chau